Sí, sí, tranquilo. A mí me pasa a veces. No hay problema. <ríe> Hola, Brandon. Gracias por seguirnos, tío. Bueno, bueno, yo he llegado. Aguantar el calor, no te acerques a las brasas. No, no, me lo no, tranquilo. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Uy, sí, gente! Estamos dentro del siguiente anillo. La podemos barber. Aquí podría haber algo bueno. Sí. Cuidado, eh. Sota me está disparando. Recargando. Mierda, me han derribado. Tranquilo, tranquilo, no chilles, tranquilo. Vente dentro de la casa. Calla, calla, calla. Vente dentro de la casa. suerte. Estoy aquí. Tenemos una nueva parda. Una nueva parca interesante. Toma. Aquí Vienen, eh. Sí. Ya está. Otro pelotón derribado. Mira, tiene una la de, la de Cógela. Buen trabajo. Toma, toma, métete esto. Aquí hay un cúrate, es muy importante que te cures ya, tío. Cúrate, mm, cúrate, no, cúrate. No, de energía no tengo, por ahí yo no tengo la energía. Cúrate la vida, compi. Lo primero curarte la vida. Eso es la tienda. Ah te abierto, pongo la tienda aquí. Y ahí, ahí. Gracias por el regalo. Buah, está todo lleno de luta aquí, colega, eh. Voy a loot. Aquí, aquí tienes ese escudo azul que he tirado. Tenemos una nueva parca, una nueva parca? <ríe> Me encanta este lugar. Calla, Compi, si, si hablas tanto no oigo. Necesito ir a los pasos de la gente, ¿sabes cómo te digo? Si no, me matan. Aquí hay munición de energía. No, es normal, eso sí, sí, tranquilo. No, pero me refiero ahora, mientras estamos tranquilos looteando, es que si no los oímos, 45 los enganchan y nos segundos. Matan. si el anillo está ahí mismo, no os dejéis nada que me Está todo pena. por lootear, eh. Hay, hay cargadores. Tranquilo, hay tiempo, hay tiempo. La primera tormenta corremos más que ella y no quita casi vida. Claro, lutea, lutea. mira, aquí, aquí tienes hay más. Una jeringa. Lutea, lutea. Aquí hay una mochila. No, tengo una ya. Atención, El campeón ha sido eliminado. Tengo la morada también, me imagino que será esa, ¿no? Apenas te conocía. Nos quedan 10 segundos. No me gusta tener que decirlo, pero se acabó el buscando Atención, a movimiento. Dámelo, venga, dámelo. Ven aquí. Aquí hay un nuevo escudo, gente. Nivel 2. No no dejéis las cosas en medio loco porque si viene un pelotón ahora. Cógelo, venga Atención, lanzando pack de supervivencia. Uh, llega un pack de supervivencia. Me voy a poner otra tienda aquí. Suena aquí munición pesada. Nada mejor que una buena ametralladora ligera. La tienda ha abierto, chicos y chicas. Está... todo el botín. No, no, hay Como a mí me gusta. Ah, tienes muchas armas, pero R99 no. Tienes un casco morado aquí. Aquí hay un casco, nivel 3 Recordad quién nos consiguió todo esto. Os cubro. Eh, ha caído, ha caído una torre de una lifeline, tío. Allí, mira, vamos a ver si está tu. R99. Veamos que tenemos por aquí. Tranquilo, tranquilo. No, es que voy con el arma por si acaso, tío. Sí, hay que jugar con faceback. Sí. Es que la, la, la, la, la devotion revienta. Sí, sí, tranquilo, que te lo dejo todo. Tú tranquilo. Yo cubro. No, no, tranquilo. Ya tenemos. No pasa nada. Si te matan, te vas a enfadar. Mucho. Eso está looteado. Vamos para la cueva. Vente, vente. No, no, yo quiero matar a la gente ya. Hay gente aquí, creo, eh. ¡Calla, calla, calla! ¡Calla! Uno menos... Hay otro, ¿eh? Blanco abatido. Está jodida, muerta, muerta. Vamos con todo el pelotón. Me alegro de tenerte en mi equipo. Tranquilo, tranqui no oigo nada. Vámonos. Esto es que opinión de la cámara. No no, cuidado. vente, vente, vente, ponte cubierto. Vente para dentro, vente para dentro. Vente que nos viene para dentro. Que venga, que venga. Cubre, ¿eh? La tienda ha abierto. Venid a ver la mercancía. Activando la cobertura ampliada. Gente, esta es la... Ven con mamá. Ya estamos dentro. De... Buena. Enemigo derribado. El otro está aquí, eh. Muerto. Recargando. Ver. ver, la parca. Si bajas llevo. A... Cuidado, eh. Espera, necesito curarme. Sí, sí, cuando se matan así viene gente, viene mucha gente, eh, tranquilo. Viene gente, creo, eh. No. Ya, pero a mí me hacen falta cosas, tío. <risa> Vamos a quedarnos aquí, eh. Un momento, quiero ver a ver si localizo a alguien. Hay, hay un escudo morado aquí en el baúl ese, tío. Y quiero cubrir la espalda tío os activo la cobertura ampliada gente espera espera espera espera que creo que hay gente la tienda está abierta. Hay casco amarillo, hay pero casco. es de la cámara. Nivel 4. Mis amigos se merecen solo lo mejor. Ven con mamá. Porque robo las cosas de la cámara. Solo puedo robarlo yo. Robo una cosa, me deja robar una cosa, nada más. Mira. Aquí hay una caja de tesoros. Me encanta. Ahí la has cogido, vale. Estamos dentro A ver, del cuidado, eh. eh. ¡Eh! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Cuidado! cuidado. ¡Aquí hay ¿Qué? un enemigo! ¡Es señuelo! ¡Es señuelo! No, ya te lo engaño. Va ¡Vámonos! Cuidado, eh. ¡Recargando escudo! Cuidado, eh, te revientan la eso. Os activo la cobertura ampliada, gente. ¡Es ¡Malo, malo! Recargando, enemigo derribado. Calla, calla que viene creo que me puse a Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. ¿Dónde estás? Estate quieto, ponte de espaldas detrás de la piedra. Se ha lanzado un duplicador recargando mis escudos. Hay un duplicador. Vamos, todavía tenemos. Eh, tengo mochila amarilla, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Ayúdame. Uno menos. Buena, eso es. Bien. Recargando escudos. Tranqui, tranqui, que no pasa nada. No, no puedo, no puedo, no, no, no. Tranquilo, porque te voy a tener que revivir yo lo más seguro. Tranquilo. A ver, concéntrate, porfa, que queda poco Y que cada vez más difícil Que ya lo tenemos casi, venga Aquí Se están pegando, queda. ¿eh? Queda un minuto para entrar. Sígueme, sígueme Pero haz daño Si tienes armas legendarias para hacer mucho daño, subirlo a rojo, tío, se sube fácil Cuidado, ¿eh? Toma, va, va. Está ahí la R. Aquí hay un pack de supervivencia. Veamos qué hay dentro. No, no, no, yo no, tú tranquilo, que yo tengo mis armas, yo juego muy bien con las dos que llevo. dónde está la peña espera eh. cuidado eh sube a altura sube a altura se matan vamos vamos tres pelotones era uno suelto, vale Ven, ven. calla calla calla calla que se están matando vamos llega un pack de supervivencia me gusta suena eso cuidado eh Están aquí. Uno menos. Vamos, eh. Va vamos, Aldio, que hay uno menos. ¡Está aquí! Muerto, falta uno, eh. Con todo el pelotón. Solo era un pelotón es un veneno nosotros y rec Recargando mis Se están curando arriba, tío Se están curando arriba nuestro Vamos para la zona No, espera eh, pero ha curado al compañero Arrojando electroestrella Está arriba pues está jodido, ¿eh? ¿Ha matado? Aguántalos, eh, que tienen que ir para zona Ha bajado, eh No te vayas Cuidado, eh, tranquilo Tienen franco, tienen franco, tranquilo, eh Uno, ¿eh? Vale Enemigo derribado. Muerto el otro, vale Están los dos muertos, tienen de un... revivir el anillo... Recargando... Nada, nada, le mata a la tormenta Tranquilo, vete, se vete, se vete, se vete, vete, se vete para atrás que se me una Bueno, bueno, mátalo si quieres Sí, sí, está arriba, está arriba El blanco está aquí Ya está. Qué partidaza, colega. Buena, buena. Muy buena. Muy buena, tío. Joderme, nos hemos hinchado a matar. Muy buena compi. Sois los campeones de AP. <coughs> Muy buena. No me tengo que ir ya, compi. Me tengo que ir ya.